Hola, saludos, eh, voy a decirte una cosa, Dios te bendiga y quiero que sepas que eres muy importante y especial para Dios, búscalo y cumple todos sus mandatos, cumple la voluntad de Dios y así serás muy bendecido, quédate bendecido y continuemos con la locución, ve lo siguiente amigo, Tienes que dejar abandonar esa práctica de comprar ropas que estén siendo vendidas a bajo costo, ropas usadas. Porque tú las compras y entonces las llevas a una costurera y esa costurera te cobra un realero que mejor sale comprar la pieza nueva en una boutique. Entonces no vale la pena estar llevando ese tipo de cosas a la costurera, mejor es que reúnas tu dinero y compres tus cosas en una boutique, ¿entienden? Hasta ahí estamos bien. Ahora otra cosa, no quiero que te estés desenfocando, desenfocando de tus metas. Tienes que seguir adelante ahorrando tu dinero, ¿entienden? Ahorrar es lo más importante para tú después construir un negocio, eh, comprar un carro, comprar una casa y así muchas cosas más. Porque quien no ahorra va a tener problemas, ¿entienden? Tranquilo, ahorra y todo eso. Bien, ahora quiero decirte algo más. Quiero decirte que practiques ejercicios de oratoria, de locución. Allí en internet hay bastantes. Tienes que buscar y entonces escucharlos y hacerlos tú para que mejores tu pronunciación y oratoria. Eso es bueno porque tienes que mejorar cada día. Cada día ser mejor, esa es la orden. ¿Entiendes? y también tener un carácter tranquilo, calmado de que no hay problemas, no hay preocupaciones eh, de que no hay ningún tipo de problema y que puedes hacer todas las cosas bien y con calma porque lo más importante es que procedas con calma la paz de Dios se nos dejó para eso, ok? no te desesperes actúa tranquilo con calma con mucha paz de Dios Dios prometió que él nunca iba a dejar caído al justo y para ser justo nosotros debemos cumplir con su voluntad hacer su voluntad y eso es lo más importante ¿entiendes? y de resto seguir avanzando por el camino de la salvación como debe ser siempre habrán problemas en la vida Habrán gigantes, pero nuestra, nuestra orden es a lidiar con esos gigantes y superar esos obstáculos como lo hizo Jesús cuando en el desierto fue tentado por el enemigo y Jesús le dijo, no, no, no, yo soy fiel a mi Dios. Y entonces Jesús permaneció fiel y siempre fue obediente a la voluntad de Dios y así logró vencer, triunfar y nos dejó un ejemplo de conducta que incluso hoy estamos intentando seguir, que es la obediencia a la voluntad de Dios para llegar a la salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a seguir adelante siempre manejando las cosas como debe ser, con mucha calma, mucho cuidado, delicadeza, precaución, ¿entiendes? Y bueno, comportándose bien porque tú, esa cuestión que te distingue a ti es el buen comportamiento, tu buen comportamiento te hace destacar, tu voz suave, armoniosa, armónica, linda, te hace destacar, cuando eres un ejemplo de buena conducta para las demás personas, eso te hace destacar. Lo importante es que seas una persona ejemplar y muestren un desarrollo dentro del cristianismo, un desarrollo muy bueno, que hables de Dios, que prediques y evangelices siempre que puedas, porque es necesario que llevemos la palabra a otras personas procede así que la bendición va a llegar amén inevitablemente debo decírtelo a mí me gusta hablar contigo es que tienes unas ideas tan hermosas unas ocurrencias tan emocionantes tan geniales que son agradables y eso te hace destacar bueno pero en fin yo lo que quiero es también comentarte que es importante que estudies un poco o bastante el derecho porque es necesario que no pierdas esa gracia que puedas ejercer que busques clientes y consigas clientes. busca por varias maneras lanza tu publicidad por facebook y bueno busca a las personas en no sé en la calle busca busca busca busca bastantes clientes es necesario para que tú tengas un ejercicio profesional en la carrera del derecho pero recuerda una cosa si tú empiezas a cobrar barato entonces te vas a condenar a cobrar barato por siempre y entonces eso va a ser un gran problema que vas a tener y entonces la profesión no te va a servir para nada porque no te va a dar para mantenerte. Si tú no ganas el dinero suficiente, tienes que poner los precios elevados para que, o no elevados, sino como lo regula la ley para que tú puedas cobrar tu broma y hacer las cosas bien. Porque cuando tú cobras barato, además de que te condenas a seguir cobrando barato por siempre, estás incumpliendo la ley. Porque la ley fija. Una especie de honorario mínimo por cada actuación y tú tienes que respetarlo porque ese es tu objetivo, respetar la ley y hacer respetar la ley. Bueno, muchas gracias. Fue un placer compartir contigo hoy. Hasta luego. Chao.